Saludos cordiales amigos de su servidor Jesús Eduardo, de Caminando Junto al Señor, para desearles un fin de año fabuloso en compañía de toda su familia y un 2019 plagado de éxitos. Felicidades y recuerden, Dios es mi pastor, nada me falta.